Pues eh, permitirme obsequiaros con una, unas, espero que sea una interesante presentación, que la he titulado «El CTC, una embarcación y tripulación segura y experimentada para la navegación en el horizonte 2020». Y os paso a exponer eh, el porqué. el Bueno, lo primero, la embarcación. Aquí tenéis los dos edificios eh, que constituyen, digamos, nuestra embarcación en la que navegamos en este horizonte 2020. También tenemos una pequeña oficina en Hong Kong que la creamos hace un año para podernos aproximar más al mercado asiático y también desarrollar algunos productos más orientados al mercado. La tripulación. Aquí tenéis un ejemplo y, además, os he puesto un enlace donde podéis digamos, ver las capacidades y currículum profesional y científico de cada uno de nuestros investigadores. En la actualidad somos eh, personas de 14 nacionalidades distintas, creo que hay, esto va variando según eh, pasa el tiempo y tal, pero digamos somos una, una organización digamos internacional ¿eh? que saca sus convocatorias de, de, de, de personal abiertas y se trata de nutrir con los medios que disponemos de los mejores que quieren digamos, formar parte de, de nuestro equipo y embarcarse con nosotros en este proceso eh, largo, eh, difícil y no fácil de el embarcarse en los proyectos de de I+. +D +E. ¿Cuál es nuestro negocio? Nosotros hacemos un negocio y lo vemos así, y realmente eh, lo tenemos que considerar así. La I+. +D +E es un negocio, porque nosotros nos tenemos que mantener. Cada mes tenemos la... la Efecto de, de querer cobrar y para cobrar hay que generar ingresos, y no te los dan todos los patronos de la institución, que es una institución, digamos, de, de origen fundamentalmente privado, una fundación de origen público, una fundación, digamos, pública. El principal patrono, la Generalitat, aunque tiene a dos universidades también de patronos. Pues bueno, nuestro negocio, ¿en qué se basa fundamentalmente? En convocatorias de proyectos competitivos europeos, eh, fundamentalmente, también nacionales y autonómicos y en contratos con la I más D, de I más D con la industria, y en la propiedad industrial. Y aquí, permitirme ser un poco, digamos, eh, lanzado y sugeriros una reflexión, eh, que, que yo la tengo la, la tengo internaliz, inter, internalizada y que eso la, la quería compartir con vosotros, necesitamos crear un mercado abierto y competitivo para las organizaciones de I más D, sin duda alguna. Somos demasiados pequeños compitiendo para un pastel que no nos da para todos. Reflexionar, que me diréis, ¿podéis estar de acuerdo o no? Pero bueno, yo, esa es mi reflexión que la comparto con vosotros. Otra cosa importante que os quería decir, nosotros nos basamos fundamentalmente en investigación aplicada y, y, en, y en un esfuerzo tremendo en demostradores. Antes de que hubiera la plataforma de future internet y tal, que por cierto está muy bien, fantástica y tal, nosotros ya teníamos un demostrador, en concreto el adrenalin, que es una maqueta eh, real de lo que es una red de un operador de telecomunicaciones con cuatro nodos reales de fibra interconectados por fibra de laboratorio de 120 eh, kilómetros de, de longitud algunas y otras de 35. Y eso nos ha permitido ser un... Eh, partner eh, de primer nivel internacional que nos ha permitido hacer contratos con el Japón y que nos ha permitido últimamente eh, que nos concedieran digamos, la, la, la, el, el premio a ser eh, coordinadores de un proyecto europeo, el Strauss, eh, que es uno de los proyectos digamos más ambiciosos en los temas de eh, sistemas de telecomunicaciones basados en fibra óptica. Aquí tenéis otros ejemplos y los podéis visitar en nuestra web de otros demostradores, demostradores que los llevamos eh, haciendo desde hace tiempo y que implican también un buen, eh, una, buena, una buena inversión para el centro. También lo que hacemos es muchas pruebas de concepto. Aquí os paso algunas de las más significativas que a lo mejor os pueden dar ideas eh, de temas que os estéis interesados las empresas para abordar en futuros proyectos. Los, eh, por ejemplo, el, uno de los significativos en, en el tema de visible light communications, el demostrador de silence, que digamos, permite hoy en día, en, con, con unos medios digamos, bueno, eh, no, no, no muy, muy sobredimensionados, pero permite hacer pruebas de comunicaciones a través de eh, sistemas de, de, de, de, de, de transmisión de luz. Otro tema interesante son los eh, el, el demostradores R-Sense, de sistemas de sensores, que nos ha permitido, en concreto en Hong Kong, hacer una aplicación para la monitorización y localización de determinados tipos de gases o humos en determinados edificios. ¿Eh? Bueno, es una, una posibilidad, digamos, de mercado que hemos detectado interesante y que probablemente la, la comercializará una, una empresa uh, de allí. Nuestro negocio, ¿cómo evoluciona nuestro negocio? Pues mira, para manteneros, para, para lo que decía antes de, de cobrar cada año, hay cada mes, eh, pues nosotros tenemos que generar más o menos en el entorno de unos dos millones y medio de, de euros eh, cada año de, de fondos que generamos eh, dentro de la propia institución y otra parte igual o un poco más menos, un poco más reducida es la que nos aporta, digamos, el, el, la aportación del, del Gobierno de la Generalitat para el mantenimiento de la institución. Aquí tenéis un poco la, la evolución de los ingresos y veis que más o menos, incluso en tiempos difíciles como ha sido los dos últimos años, 2011 y 2012, nos hemos prácticamente mantenido en un, en un buen nivel. Ojalá siga así, que en el 2013 no se nos eh, tuerza el, el, los ingresos que, que teníamos previstos. Las fuentes de ingresos eh, se distribuyen entre mm, cuatro, cuatro partes eh, fundamentales, como os he comentado antes… La parte fundamental es de la, los proyectos de la Comisión Europea, un 43%, la Administración Nacional, un 26%, la Administración Catalana, un 4% y la industria, en el caso del año 2012, fue de un 27%. ¿Qué cifras de personal eh, tenemos en el centro. Pues ahora actualmente somos un, aproximadamente unas 105 personas, todas con contrato con el centro, importante. ¿eh? Todas, eh, digamos, se mantienen de lo que generamos nosotros. Y ya veis que tenemos una estructura muy plana, se puede ver perfectamente, con las, las líneas estas, el, el, los servicios de soporte, fijaros que son eh, un número muy pequeño, los eh, los servicios de, eh, de, de, de, de management, de, de, de dirección, también somos muy pocos y, fundamentalmente, lo, el gran grueso de, de, de personal eh, están la parte de eh, investigación y, y la parte de ingeniería, como podéis ver. Nuestra producción científica, porque, claro, también nos dedicamos a producir para tener un prestigio internacional, hay que producir, hay que publicar y hay que defender esos papeles. Eh, esos papers eh, internacionalmente y ganarte, ganarte potenciales clientes como nos pasa muchas veces por ejemplo como nos ocurrió con el ejemplo de, del Japón con los que colaboramos ahora digamos, eh, de forma asidua tanto en publicaciones como, como en proyectos pues no es mal 64 artículos de 233 publicaciones científicas 64 artículos en revistas técnicas os digo, somos un 105 personas 60 en revistas indexadas por el ISI, 20 capítulos de libro, libros o capítulos de libro, 149 comunicaciones en conferencias, un factor de impacto medio de 1,7 y más de 1.000 contribuciones en los últimos 10 años. Nuestra estrategia de IPR somos un centro que patentamos, lo intentamos hacer en la medida que nuestro presupuesto nos lo permite. Nuestra estrategia eh, pues que adoptamos en su momento y ahora probablemente nos la, la reconsideraremos eh, solicitud de patente PCT eh, y esperar, digamos eh, bueno, no, en la mayoría de los casos, a los 30 meses para decidir dónde, dónde, dónde, dónde o no dónde vamos. Solicitamos eh, fundamentalmente en, en Estados Unidos, en Europa Cuatro países europeos, Alemania, Reunido, Francia, España, Japón y en algún caso en Hong Kong. Aquí tenéis bueno, tenéis el enlace de, de, la, de Hong Kong para, para que lo podáis ver. Estos, ¿Cómo se han traducido estos derechos? Pues ahora en la, actual, en la actualidad tenemos nueve patentes concedidas en Estados Unidos, diez patentes en Europa eh, en cuatro países, o sea, cuarenta patentes en Europa, dos en Japón y una en Hong Kong. Naturalmente nos gustaría ser una de estas mejores paredes de patentes del mundo como tiene Qualcomm o Adobe, pero bueno nuestra pared nuestra pared de patentes bueno pues es pequeñita pero va creciendo que eso es lo bueno. Dónde las podéis encontrar por si os interesa el contenido de alguna de ellas y por supuesto sepáis que están eh, por supuesto, a, a disposición de, de, de, de venderlas a las empresas interesadas o de licenciarlas eh, las podéis encontrar en, en estas eh, en estos enlaces que os he puesto aquí en el en el eh, PER, Patent Application Information de Estados Unidos, en la WIPO o, o en, en SpaceNet, donde habitualmente podáis cons consultar. ¿Cuál es nuestro ciclo de propiedad industrial? Pues, pues es evidente. M nuestras solicitudes, obtención de los títulos, oferta al mercado, como lo estamos haciendo ahora. Tenemos algún eh, contrato eh, firmado con algún broker de patentes para que nos las, las ponga en el mercado, las comercialice y luego poder tener la venta o la licencia y volver a tener resultados para reinvertir en nuevas patentes. Nosotros consideramos que la venta de tecnología es una gran oportunidad para continuar con la relevancia internacional del centro. Y nada más, espero que, que os haya, eh, por lo menos, eh, interesado, os haya divertido un poquito la presentación. Os doy las gracias por haber aguantado hasta aquí ¿eh? y, y fijaros que estoy en el minuto 40, 39, o sea, me han quedado, de los 10 minutos que me había dado Serafín, me han quedado todavía algunos, algunos segundos que nos permiten, bueno, pues tener, adelantar un poquito más en, la, en las presentaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Albert.